Me llamo Barry Allen y soy el hombre más veloz que existe. Para el mundo exterior soy un asistente forense, pero en secreto, con la ayuda de mis amigos en laboratorios Stark, lucho contra el crimen y encuentro a otros metahumanos como yo. Después de derrotar a Zoom y salvar al multiverso, volví al pasado y creé una línea temporal alterna, Flashpoint. Restauré la línea temporal a lo que era, pero encontré que las cosas habían cambiado. Existían nuevas amenazas en el mundo y yo soy el único lo suficientemente rápido para detenerlas. Yo soy Flash.